Muy buenas a todos, gente de YouTube Aquí vuestro YouTuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Mobile Swift Gundam Battle Operation 2 Y traemos un juego de... De robot, de mecha, ¿vale? Free to play Lo podéis descargar, gratis Vamos a echar un vistacillo 6 del cuadro 2022 Versión 0153 Vamos a ver Aquí esto es lo malo, ¿no? Que no vamos a tener... ...español. Corean zombie. Si no sim... sim... simplificado... ...pues nada, un poquito de, de inglés. No vendrá bien. Venga, vamos, vamos a ver. Esto es lo malo que no está traducido al español. Pero bueno, es de Bandai, así que... ...vamos a echar un vistacillo. Ok... Bueno, confirmamos. Vamos a ver con el SAR, eh. Verificando detalles. Bienvenidos, Bienvenidos al mundo a la de, de Battle de Operación 2. Estoy registrando como un mercenario de la PMU. Vale. Unión Militar Privada. Aquí lo tenemos. sí vale. Ah, vale, vale. El estilo De peinado Este es eh, Se adecua más a mi peinado, pero bueno Vamos a ver cuál es el que me gusta Tampoco hay muchos que elegir muy el muy encominado Y es que me gusta este, de luego Si sí, más o menos voy yo Así que bueno Vamos a ver tan negro no lo tengo ya Pero bueno Y demasiado canoso ya, ¿no? Ese demasiado negro Este marroncillo Oscurillo Canosillo Ya tengo ya más cana que un... Que un ratón gris A mirarle la cara Okay. <ríe> Con bigotillo también. Verás eso. No sé. Este último me va a quedar. Lefe. La cara pues rosadita. Que soy un poquito morenito. Ahí yo creo. No sé tampoco en tanto o esta pues, misma vale Si, más o menos mira eso unos 70 está bien ya le edito confirma piloto venga aquí tampoco hay mucho que, que elegir pero bueno ahí vamos chavales vamos vale. a ver las opciones a ver qué pasa la música que ganarse al terco, Bueno, Bueno, bueno Cuidado el robo que vamos a tener, chavales Vamos a ver si Y un si. Ojo, eh Esto me la bomba Vamos a poner el ahí, a ver ¡Qué guapo! Venga, vamos a ver El Mazinger Z este A ver cuál cuál nos da ¡Mira, qué guapo! ¡Ojo! Trame un risco sí, de asalto de Ok Vale Tendrá Begin, dice. aquí para ayudarte. Wait. Venga, estamos ready. Entrenamiento básico, nos acercamos a él y le damos al círculo. Vale. Fácil. Paso 1 de 10. Fue el entrenamiento básico vale De todas maneras voy a probar el riflete ¡Ah, tío, ¡Qué guapo! A la puntaza se agacha Tengo un tirillo Tenemos ahí una A, no sé qué significa la A Pero bueno Vale Está chulo Va bien la crucetilla y todo Recarga Cuadrado Tarda bastante, pero bueno Voy a hacer algo más ¡Ostras! tenemos un lanzacohete! ¡Chavales! ¡Un bazooka! Vamos no con eso, ¿eh? <ríe> ¡Ojo! ¡Herramienta de reparación! ¡Qué guapo! Bomba de flash Y el rifle de asalto Vale, vale Bueno Acercamos Le damos al ciclo Y ya tenemos aquí Nuestro super con ella, ¿eh? Pero aquí Hiper bazooka, día de like Y de 10 10 iconos Acciones especiales Pues venga A ver okay. a quién le tenemos Next que disparar Lo de cámara me, Claro Vale Con el champiñón derecho Pues vamos buscando la dirección que a la derecha ve uno por aquí eh, Hola, bienvenido Bien, Bien. Bien. Ok, a mí me tengo que cambiar de joystick eh De DualShock, porque este me va fatal O sea, que compre uno, arregle este Estoy fastidiado Vamos. Bueno, tenemos que movernos hasta allí A ver Con el L Vale, vamos caminando Ok Qué guapo Buah, qué pasada de juego, chavales Ojo no se necesita PS Plus ni nada, eh Free to play Hola, Fabián, buenos días Se compi, bueno <risa> Mobility and radar tracking systems are looking good. Ojo con este Es que es una batallita de robot, ya sabes Descárgatelo Free to play Ojo aquí, ¿eh? Queremos sobrevivir Queremos hacer buenos ejercicios Y alta velocidad De maniobrabilidad A 6.22 dólares, muy temprano allí Aquí son las 11, las 11 y 22. Me quedé ayer sin internet y ya, ya me la han arreglado. Bueno, vamos a ver. Estamos probando aquí este juego. Este no lo tienes allí en tu región. Yo creo que sí, que lo tienes, Fabián. Este es free to play y podemos jugar online y todo, ¿eh? Venga, pues con el L y el X mantenido para movernos rápidamente. Vale, pero eso nos no drena la, la barra de trusted. No sé cuál será la barra de trusta Ya la descubriremos Y si tú usas la barra Ah, se puede calentar Se puede sobrecalentar Vale, así que hay que usarlo con cuidado Venga Uno Vale Dos Un Movimiento así de esquive Ahí veo la barra, sí a ver, a ver Se me llena sí. Ya, ya O oh, si sí, yo lo tengo pagado el internet Pero que me falló, me falló ayer No sé, me tocaron los cables de ahí abajo Del el cajetín o lo que sea Y ya me la han cambiado Me lo han conectado bien, me han cambiado el router Me han puesto uno mejor Así que fenómeno Venga, a ver qué nos dice aquí hay que crear distancia, ¿vale? Atacar, movimiento, son limitados. Use con cuidado, ¿vale? Hay que utilizarlo poquito a poco. Pues oh, muy bien. Ven, otra cosita que hemos aprendido. Venga, movernos al arma. Ok, vamos al arma. En vez de armar el R1, Ostras, qué guapo que tenemos sable láser y todo! Espada láser, el hiperbazoca. ¿Vale? El bin base y el Burkangoon. ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! Cárgatelo, Fabián <coughs> Perdón Vamos a ver r 1 a ver Ah, que cambiamos de arma, vale Simplemente Vale, aquí Toma, ¿qué te meto? ¿Qué te meto? Con <ríe> mi sable láser Aquí este de disparo Toma para de la cabeza, tío ¿qué? Qué guapo Recargamos con el cuadrado Vale, eso es lo malo, que tarda bastante Pero bueno Ok, ya lo hemos descubierto antes de Lo del rey uno Vale, esto es muy importante, ¿eh? Para cambiar de arma Vale En el corto tiempo después de cambiar de arma No podemos atacar Tenemos que esperar un breve tiempo, ¿vale? vale el cambio de arma o que ya tenemos aquí un. Sí, sí, la verdad que sí. Esto a todos los japoneses le encanta, pero bueno. Aquí en. En Europa no, no tiene esto mucho tirón, pero bueno, hay gente que también le gusta. Así que por eso lo he subido al canal, me parecía interesante. Y a la vez que divertido. Venga, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Algún ejercicio de práctica? Pues venga. Con el. Arma de, de rango Seleccionada, personal alrededor Para hacer un ataque De rango, personal cuadrado Para recargar y, y que recargar toma su tiempo, ya, no hemos dado cuenta Estaba en español Pues a mí no me sale en español, eh A ver si era otro eh Venga, vamos a darle aquí al robotijo este Toma ahí Te meto que pegan más. Vamos. Cerra un poquillo. Y tres. Listo. Vale, que tengamos cuidado al recargar y todo eso. To unos pilotos Cambian de arma Una vez que comienza El proceso de recarga Vale, dice que se recarga Automáticamente, o sea, cuando empiece El proceso de recarga hay que cambiar de arma A ver si nos sale eso Melee weapon, melee zoo, melee weapon Vale por el sable Láser Vamos a ver El r va para hacer el ataque melee Combinar el L y el r Para hacer ataques direccionales De acuerdo Cambiamos de arma Ahí, y le meto, meto Uno Dos ¡Y tres! Mira, pues, estupendo! Impresionante. <laughs> ya veremos a ver attack, cuando el otro ataque attack, still, también. Usar un ataque o a Ya, ya, pero. Lo he mirado las opciones y no me daba la opción de español. Yo este he no lo había probado, ¿eh? Yo he probado otro de. A ver. El L2. Presionado. Y luego el círculo para salirnos de, del robot. Vale. Presionamos el L2. Luego el círculo. Ojo. Tenemos ahí unos cohetillos y todo. ¿Vale? Eh, de emergencia. A darle a mobile tiempo a repararlo. Okay. Okay. Venga, hay que reparar esto, ¿vale? Hay que utilizar la herramienta de reparación. Vamos a ver. Tenemos que estar cerquita con el R1. Ponemos la herramienta de reparación. Y le damos al R2. Vale. Pues oh, vamos, ver Aquí lo tenemos Y cuando nos salga Lo de reparar No sé cuándo saldrá ah, ahí mismo, ¿no? ¿Reparando que qué? Sí, sí Qué guay Ahí tenemos un par de barras La de la herramienta Y la, de, la del robot La del mecha Venga, ya lo tenemos Perfecto Okay, a Reparar mobile suit el El mobile suit en mitad de una batalla, no es una buena idea. Hay que repararlo en un área que estemos a salvo. O cuando un aliado nos proteja, ¿vale? Vamos a ver lo que nos dice Estamos haciendo el tutorial Así que vamos a ver lo que nos dice Tenemos que ir a capturar beacon No sé lo que es beacon Me suena a La comida Ah, hay que conquistar, vale Los otros pueden capturar Bases de estos barracones, no sé Vale no puedo mover, no sé Vamos para allá Como no vuelo o algo No sé cómo volar Como no vuelo Ahora Vale, el L1 Baja, baja Baja, Nico, <ríe> Vale, vale El L2, baja Aquí la capturamos Estando aquí, vale Ya la tenemos Ok Ya, ya, el de Forrest está guapo A ver, el 2 Creo que han sacado el 2, ¿eh? Para el ordenador, ¿eh? La segunda parte Forrest 2 Yo creo que he visto ahí el Genuine jugando eso Una barra de progreso aparece, ¿vale? Para capturar el barra con esto Y si nos vamos de aquí del área Pues la barra se resetea Si el enemigo captura... Un de esto. Nuestro Él debe tomar Un pequeño Tiempo Para capturar esto de vuelta O algo así, no sé Plan trabajo <risa> Pues vamos a la banda A ver qué nos cuenta Sí, el Forrest es que es muy divertido. Ahí cortando maderita y ayudando. A mí me gusta mucho el de Forrest para jugarlo en compañía. Pasa lo mismo que con el Seven Day. Marco, tu de base camp. Vale, este es nuestro campamento base. El entrenamiento debe comenzar pronto o algo así. Uno de seis estrellas garantizado durante el entrenamiento. Vale, vale. Si hacemos esto, pues nos da un robot de estos. A ver cuál nos toca, tío. No sé, centro iguales o casi iguales. Pero bueno. Varía un poquillo. Venga. aquí está esta. La Tenda Begin. ¡Tenda Begin! Vale, la hija de Neyhardt. jefe de este campamento base. Vale, nos va a ayudar, vale. Que la encontremos si necesitamos algo. te libre de preguntar Que nos va, no va a dar otra, otra ayuda, ¿vale? La recompensa que ganamos en batalla. Venga, pues vamos a ver. Okay me está gustando el juego, ¿eh? ya os digo Si algún suscriptor se lo quiere descargar Y si quiere jugar conmigo, al libre Un momentillo Estoy por aquí Sorry, me habían llamado por teléfono Chicos El Venga, pues estupendo Seguimos aquí A ver que nos cuenta aquí La <ríe> Vale Usa de tu Haro Estorizarlo Registrarlo En diferentes Trajes Solo abre tu jarro, dice seleccionando el menú de MS y cambiando custodice. Imagino que serán cosas del menú o algo. Vale, si ¿Sí podemos echar alguna batallita por ahí. Si tú quieres usar el terreno o oh, del espacio, ojo oh, que nos podemos ir a pelear espacio también, eh. Podemos cambiar mejor Mobile Suite por el terreno. Según el terreno, ¿no? Me imagino. Vamos a ver, este que, que me cuenta aquí. Campamento base, esperando el campamento base. Última información, vía alerta. en el triángulo activamos el Haro, ¿vale? Seleccionamos MS, customize, register, Sortie Y luego espacio y groom mission. Pues vale. Vamos a ver. <risa> Tenemos ahí un chai y todo. Centro de recompensa, control de misión. Pues grande, ¿eh? El campamento base este. Pero está bastante bien. Cerezo por aquí. lo que sea esto? Pues se mueven aquí las partículas. Bueno. Y ahí tenemos algún robot. Algún mobile suite de esto. Vamos a ver el triángulo. Abrir. Mira, tenemos aquí nuestro... dispositivo, vital equipamiento para todo, PMU, mercenario, dejaros portable terminal <ríe> pues venga ¿qué le tenemos que dar? al MS a customizar, ¿vale? luego aquí el piloto, misiones alta base el clan, hay plan y todo, ¿eh? la tienda, opciones, ¿vale? esto lo miraremos opciones y el saber. cuando nos deje Customice, pues venga ¿Eh? Tenemos aquí un pequeño robot que nos han dado Todo básico De nivel 1 Todo pésimo Vamos a ver aquí, registrarnos, ¿vale? Distrarnos aquí para el espacio Lo mismo tenemos que ir a pelear al espacio ahora, ¿eh? ¿Vale? Vamos ¿Qué pasa? da o no? Ahora el círculo, vale, vale Vale, volver al campamento base. Bueno, pues ya nos hemos registrado. Supongo. Y reportar la tienda, vale, ahora tenemos que hablar con ella. Venga, vamos. Tienen diferentes habilidades, vale. Para según si es la batalla en el suelo o en el espacio. Tienen habilidades, si prefieres. de si batalla, no te preocupes. Vale. No. Venga, es tiempo de conocer a otra gente Vamos a ver Usando la guía de tu radar o Entre tu camino al centro de recompensa Está ahí enfrente Así que, y habla con mi padre Neyha, Neyha. Venga, vamos a ver la tardamos un poquito más porque esto es el tutorial, ¿vale? Y que ir haciendo esto para ir enterándonos, pero bueno. Visita el campamento base, ¿vale? El centro de recompensa, la marca gris, aparece en tu pantalla. El mapa de radar, presiona el L 3 mientras te mueves para correr. No sé qué de un muro. Bueno, poco tenemos que correr, ¿no? Pues sí. Ah, pues sí. También corre. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar con él ah, Que nos cuenta él el... Y como más de Marvel A ver, una vez recluta Somos nosotros Vale, esto va bien muy bien Porque tampoco se necesita mucho el inglés Tampoco no es muy necesario, ¿vale? A ver, que nos cuenta ahora el campamento base el frame esto no lo tiene muy bien pero bueno un regalo de bienvenida creo que es vale sí. algunas moneditas y algo más a ver, anda, recibe los tokens vale y el frame este luego darle arriba o abajo para ver la edición del item vale antes de aceptarlo Luego presiona el círculo para dejar la, la recompensa individualmente. Y el cuadrado para coleccionarlos todos. Luego presiona el L1 y el R1. Cambiando la historia de la recompensa de, del pasado. No sé. O recompensas pasadas. Vamos a ver. para uh -huh han dado tokens de eso, ¿no? Ahora qué hacemos. ¿Que hable otra vez con él? supongo. Puedes practicar coleccionando recompensa por tomar estos tokens y el frame de mis manos. Bueno. A ver si no lo da. Solo recuerda esto. Ah, vale, que no es nuestra... Unidad personal de. De almacenamiento, ¿vale? Ok. Bueno, esto es lo que teníamos, ¿vale? Lo que nos van a dar. No sé si nos dan los dos. Supongo que sí. Vamos a ver. Ya podíamos. Cambiar. Para llamar a un supli drop En el supli center, vale Este ingresa 200 de vida Pues vale, le damos al cuadrado Here, Y reco recogemos todo Justo en par Adquirida, vale Para tunear nuestro Mecha como va el suite, como queráis llamarlo, venga, y ya está, ¿no? Vale, ahora es que nos pide La arma y las partes, pueden equiparla. Ya, claro, se fijaron para equiparla. Venga, el MS menú, y customiso. Pues venga, otra vez como antes, ¿vale? Vamos a ver, le damos al triángulo. Ahí, venga, el MS. Justo mice. Y vamos a ver. Justo mice, aquí tenemos. Vale, Usa, usar set de equipamiento. Vale, vamos a ver. Estas están limitadas durante el tutorial Vale Bueno, pues allá está, ¿no? Es el círculo Vale me no ha dado 200 de vida Y el otro, la monedita esa yeah. A ver aquí, ¿tenemos opciones o no? No, de momento no nos deja, ¿vale? No sé por qué, pero De momento nada pues no sé yo si... Chan, nervio individual. Ah, vale, para amigos. Ok. Ok. A ver, zoom. Bueno. Si no do, el Chan, vale. Este es lista de comando. Idea. Hola. Vale, tenemos por ahí frasecilla, ¿vale? Thanks nice to me, Yu <risa> Pues nada Venga Seguimos, ¿no? Presionar el triángulo otra vez Si ya lo he hecho, ¿no? M7, ¿esto ¿pues ya lo hemos hecho? Venga, vamos a hablar con este a ver. Ah, no habla Hunter. Visita Sita Katarina ¡Ojo con la Katarina! Es campamento base, ¿vale? Una marca gris, igual que antes En el mapa de radar Pues venga, bueno, vamos por ella Aquí la tenemos Ok Salón de belleza Salón de belleza Catarina, vale. Podemos vale. intercambiar DP por materiales o usar tokens para llamar al subidro. ¿Para no hago ¿Eso es lo que nos pide ahora el entrenamiento? No lo sé, vamos a ver. Vale, idea. Yeah. Cambio de materiales, vale. Pues vamos a ver lo que tenemos por aquí de materiales. Habla la Catarina. venga. de en Counter. Pues venga. Obtener nuevo Mobile suite y arma de tu Supply Counter. Vale. Vamos. No sé si era algún tipo de gacha o algo para... Para invocar de esto... 500 la pinta, eh. No sé. Tengo 3 tokens. Con eso no hacemos nada. El suplidro no, no tengo... Ni idea. Big Boot, tu suplidro rey. En edición a 10 suplidro, cal. Vale, esto es igual que el bleach. Pues tenés uno de los artículos de bono. Este sería el suyo, el de cuatro estrellas, no lo sé. Este es el que nos deja, ¿vale? Tenemos cinco mil moneditas. Este reciclado, ni idea. Cambiar este es cicleta y materiales, ¿vale? Eso este no tenemos. Pues este, venga, vamos a ver. A el ver es que nos deja. Ojo ahí, ¿eh? No tengo ni idea. Hay que darle. Unos 5.000 ¿Cuánto cuesta? Para la arma y todo, no tenemos ninguno. Este parece que tampoco. Probar si no da uno de estos, ¿no? ¿O ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Marque de meses son recomendados. Que tiene allí una marquita ahí. Bueno, Especha en Counter. Ojo. Todo. ¿Para qué, tío? ¿Que me dijo yo alguno que No tengo ni idea, ¿eh? Pero le que tú quieras intercambiar Sí que no sé cuál es Tanto level 4 Level 4 Me pide 31.000 No tengo ni idea, chavales ¿Uno sabe Ni idea Están guapos, a ver No sé si podría abrirlo No tengo ni idea nuevo wow este azulito que guapo está no tengo ni idea chavales me voy a cogerme este de ray y blue uh, parece morado bueno, hay un montón ¿eh? yo no sé tío, cuerco es. General Ni idea oh, Este parece un tanque, tío Madre mía Tanque de asalto, sí, sí Un tanque de asalto Eso ¿Qué es el montón? Yo no sé cuál Eh, me decía uno de estos, eh ¿Cómo con eso? Me pedía uno de estos, eh Recomendable Ojo, este lo tenemos abierto Los otros están cerrados A ver Chain. No. Suficiente suficientes DP me dice. A ver. Tiene que ser uno de estos, ¿eh? No ha abierto, bien, mira, pero. Y hay un par de ellos. No es verdad, 3.300, claro. Tenemos 5.000, tenemos muy poco. Es que no tengo ni idea de cuál cambiar. 3.300, este. Es lo que me recomendaba, tío, uno con el simbolito ese Pero no tengo Este debe ser el uno, tío 3300 ya más para abajo creo que no, eh no, esto vale ya mucho, tío ¿Eh? saco uno este este. No tengo ni idea, chavales, si esperarme o qué. Vamos a coger uno. Este. A ver qué más se acerca a los 5.000. Es de level 1. Me lee tiene poca fuerza. Bueno. Ya os digo que no sé cuál cosa. ¿eh? ¿Sí ¿Es esperarme o qué? Tenemos poca. Este, este aquí. El único así que no deja. Otro. Poca cosa, ¿eh? este. Thank you so much. Thank you so much. Venga, un trofeo ganado. Tenemos trofeo y, yo y todo. La colección 10 de fuerza. Bueno, ponemos gastar la pasta. Volvemos. Habla la Catarina. Vale. Bueno, para llamar al, al drop o a drop Bueno, tenemos que hablar con ella y llamar a un de estos Especial alguno, ojalá Vamos a ver su Estamos en nuestro toque Esperando, está grabando Ahí el avión aquí que llegar el light drop A ver lo que nos deja Pues venga, vamos a ver Si tenemos el chisilla. Bueno, tres estrellas. Total, que me he gastado antes? Para nada. Bueno. Star dos Memory. Ok. Pues aquí lo tenemos. Bueno, mejor que el otro, es. ¿eh? Pues nada. Confirming receipt. Vamos a ver. Sorty counter ahora y a hablar con Carrie. Pues nada, habrá aquí otra tiendecilla de esta, ¿vale? Está a Carrie. Vamos a ver, está. ¡Tara! Cerquita. Soy Carrie Cadbury. Este parece de logística so, Opa, Parece completito, ¿eh? No es cualquier y cosa he Los japoneses ¿sí se toman esto bastante en serio Esto de las marchas Pues venga, vamos a ver el sorticunter este Lamentación completa Pues tenemos que volver con tenda, ¿vale? Misión de entrenamiento Ok Pues venga, vamos para allá Simulador de batalla. Y... Son de belleza también. Estamos Atamos de 3 corremos. Y hablamos con Tenda. Hey, okay. ok. Recuerda. Tenemos que entrenar y hacer mucha batalla, ¿vale? Pues venga otro trofillo bienvenido al campamento base estupendo no sé cuántos trofeos tendrá pero me gusta que tenga trofillo el free to play este que nos pide ahora vale saco cuarto parece potente ojo ahí eh Con las cositas que tenemos ahí Para ah, que te gasta la pasta Vamos directamente El Code Fire Qué chulo este también la, la Play Store Muy buena pinta Noticias, eh. Has pinchado. Bailan de nuevo. Sacúd Diver. Ojo con el Diver este. Vale. Ahora. Con las voces en, en japonés, inglés y chino. Sí, sí. Pero español nada. Bueno. el periodo durante tus primeros 7 días de juego, pues nos dan cositas ¿vale? recompensa y chula el de login bonus aquí lo tenemos, día 1 siguiente día 2 hay que conectarse todos los días aquí otros dos toques ¿vale? esto completa misiones del mes, para conseguir medalla de platino, y recibir premios de, de bonus por conexión Aquí también tenemos Un par de pasos Tiene un sol de misión este Misión también que tenemos aquí Ya disponible y Misión especial Por tiempo limitado Muy bien Ah, esta la nueva, eh, eh el sprint festival 2022 Esta es la nueva Sí, sí La de la primavera Esto es lo último Que han sacado ¿Vale? Pues estupendo Ok, la directiva Para nuevos soldados Ok Es pues la primera directiva Bueno, la recompensa De las tres directivas Vale, la recompensa Háblale A los del campamento base Y limpia también Otras directivas Los que hemos visto antes ¿Vale? la... Atenda. Patrick Curti que no me ha hablado con él. Simulador de batalla. Y Carrie Cadbury, eso sí. Hemos hablado con ella, la del Sorticunte. Mira, pues cerramos aquí. Vale. Hacia la recompensa. Ojo que vaya va, alguien por ahí. Ya tenemos Peñita por aquí corriendo. Ojo. ¿Cómo era esto? A ver. ¿Y está aquí. Money. Sí, dice aquí. Aquí tenemos algo free. ¿Dónde? Ahora tiene algo free. ¿Y este ya tiene traje espacial y todo, board. tío. Hola, oh, Peña. Vamos a ver. Ojo, tenemos aquí un bono. Por el número de paso. Vale. Quedan dos vacías. 18 horas, 18 horas. Bueno, no tenemos nada. No sé dónde ahora recoger los, los tokens. Uh -huh. ¿Y winner, 15 tokens no tenemos. Uh -huh. este, este es el es Venga, luego dale. Vámonos aquí al. Venga. A ver qué nos da. pushing a material drop, ¿Eh? drop? para que era más raro, tío. Uf. Otro rollo, pero bueno, los tickets también, 70 de reparación ahí, parece algo de eso. Le cuenta normal, vamos, no sé. Pues venga. Yes, Otro, otro. Vale, un arma nueva Más chingón. Guay, tío. Yes, let's keep it going. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! go oh, go un Twin Beam! Gun ¡Qué chulo! Yes, let's keep it going. Go, go, go. Esta cosita no está andando, ¿no? Son normalitas, están. Mira, el Guntan que vimos antes De nivel 2 Una yes, pero bueno ¿Cuánto nos dan, ¿no? Ojo con este, Mobile suite Para variación, MSV Zaku Canyon, de nivel 4 Estupendo yes, go, go, Otro go, go. 0,80 Bueno, bueno yes, o este qué guapo, ¿no? De aqua, ahí Parece que tiene ahí Está chulo Bueno, bueno, este dado da estrellita. Este, bien, bien Z Gundam, de nivel 3 O sea, de 3 estrellas Perfecto Qué bien que me gusta is, material... aquí de materiales que pasé los podemos vo volver a ciclas reciclables se pueden cambiar por otros materiales automáticamente todo esto es materiales reciclables cambia materiales y recicle punter usando DP bueno la recompensa ok todo esto es lo que nos ha dado este porque sea recicle tío bueno esto parece bueno ¿eh? otra estrellita comparado con los otro No era Bueno uh, a Vale, ese ya cuesta Una vez Tres tokens Diez veces treinta Con bonus Vale se Este ya lo vimos antes Yo creo mm. Y el recicle, punta es el que no nos falta que si no tengo ni idea, ¿cómo va? Recicle Vale Ya lo miraremos, esto Aquí no hay nada No, yo de momento no voy a reciclar nada Y no creo que materials. tampoco Voy a llevar varios sables ¿eh? No sé si este será el mejor 120 pone Power 2300 No sí. Bueno, a ver si lo podemos mejorar Vale Este de momento No, lo toco ya Sí, vendiendo aquí Un sol de misión Vale, yo volveré. Un solder mission. Una misión de soldado. Está hablando poco, ¿eh? no ahí mi good money, pero... Una del clan, campamento. ¿Dónde está, tío. ¿Quién es? Ah, vale. Otro jugador. ¿Y por qué va en camiseta, tío? La peña ya, ¿cómo avanza, tío? A ver, miramos el... A ver, las opciones y tal. Please confirm or change the various settings. Vale. Control setting. Sonido. Y La música la bajaría un poquito, no sé qué pensáis. Creo que está un poquito alta. Espero no me salte. El copy. Ahí. Seleccionado para dos, Qué chulo esto, ¿no? Ah, todavía no, no podemos. <ríe> vale, vale. Tenemos que seguir con Carry. Está guay. Simple chat, ¿vale? ¿Entendido? Le ponemos el 1 ve. ¿No? ¿Está bien o okay. qué? A ver, equipado. Tenemos cinco equipados. Idea. Un poco me voy a comunicar mucho por aquí. <ríe> Gracias Cambiar la lista de mensajes, ¿vale? Oh, aquí. Otras opciones. Bueno. Lenguaje, ya lo hemos mirado. No hay mucha opción ponerlo en español, así que lo dejaremos en inglés si, sí, esto es lo nuevo, a poner inglés o chino pues nada y luego me, me imagino que será para grabar y volver al, a la pantalla de título vale, también podemos grabar desde aquí a ver Saben Game Data no podemos grabar tienda, database, misiones Miramos a ver o qué. Completa 14 misiones este mes. A diaria. A ver. Sorting tu battle 3 veces. Bueno, vamos a ver. Voy a, llamar a un Draw del Supri Counter. Está por tiempo limitado. Y está de promoción. que la haga, pero no puedo acceder a ella bueno control de misión un sol de me dice a ver vamos a ver. paso 93, no sé cómo completar el siguiente el siguiente paso control de misión o ¿no? qué tío un solder misión. Este. you a Coda. tenemos que entrenar primero o algo? Empezar las misiones. Formar tu promoción. Mm, yo creo que por ahora, con este, nada na na hay, ¿eh? Centro de recompensa, vale, ya hemos hablado con él del clan. Creo que será esta, ¿eh? Otra vez. Claro, hombre. Entrenamiento. Aprende los combates básicos y adquiere las la habilidades necesarias. Ya completa el entrenamiento. Vamos a ver dónde está el entrenamiento. Vale. No sé, este, ¿no? saltar, vamos a empezar saltar, gran salto y rápido descenso vamos, eso era el L1 con el L2 así que vamos a intentarlo hay que completar esto, ¿vale? el modo de entrenamiento por lo que se ve vamos a ver saltamos, ¿no? a ver sí, sí Estamos listos Venga, el L1 va a saltar Corto Y luego le damos A la dirección Para controlar la distancia en el aire Vale, y nos quita Nos baja la barra de vida, eh Venga Hay que saltar tres veces Una eh, ¿qué más? Toma <risa> No tengo que llegar hay algún sitio especial o algo? No sé. Wow, you're good. Yeah. Going? Yeah, estupendo. Recuerda que saltar para que nos quita la barra esa, vale. Necesita aprender a manejar tus saltos con cuidado, porque se calienta también. The topic for this training Tiempo para un gran, un gran salto. Vamos a ver, gran salto. Presionando el L1, lo que hemos hecho antes. Vale. Para volar por lo alto del edificio. Ahí por lo menos está ahí. Así que vamos allá. Eh, no le da muy alto, eh. Así no le damos nosotros. <ríe> a ver, espire un poquito. Que... A ver. ¡No llega! <ríe> Ahora Ahí se nos ha calentado un poco Pero bueno Se nos ha calentado pues no espera. ¿Vale? Ya pues estamos aquí ya oh, Se ven disparos por ahí Vale Tomando Sitio alto Puede ser peligroso No sé Tengamos cuidado con sobrecalentar, ¿vale? Nos quedamos ahí un poco vendido. Vamos, tenemos que aprender el descenso rápido. Pues venga, rápido descenso. El L2 para bajar a tierra. Vamos a ver cómo nos sale. El L1 cuando queramos. Pues no ha caído, pero bueno. Uno. Super Santo Vale, le damos al L2. Y lo di otra vez ahí. Para bajar rápido cuando queramos. Con el L2. Eh, estupendo. Vengamos, cuidado también. bastante larguillo el tutorial, pero bueno Yo creo que puede estar muy bien Animarse, chavales, os lo descarguéis Echámonos aquí una batallita Venga, nos da mil puntitos de esto Estupendo Posición de disparo Aprender el beneficio Vale, de standing Agacharte creo, info, No sé lo que es Y el modo sniper ¿Vale? Puede estar bien Cross, front y sniper mode Bueno Tenemos aquí varios ¿Vale? Yo creo que como primer contacto Está muy bien Ya haremos esto Del instructor de entrenamiento En el segundo vídeo Que yo creo que puede estar muy bien ¿Vale? A ver si sé Dónde recoger también Los regalos que nos dan O algo No sé Yo creo que me habían dado algo O lo mismo, lo mismo Debemos de continuar ¿Vale? Voy a ver aquí la.. esta de recompensa, a ver si no de algo, si no pues. ¿qué es fácil? ¿Tenemos algo por ahí o qué? Claro, lo que hemos ganado antes, lo que yo decía. Pues lo tomamos todo. Ahí. Vale. Eso sí. Tenemos ya dos tokens, dos tickets y once trescientos. Muchas gracias, amigo. Ya sabéis. Viste, qué guapo, ¿no? El samurai, viste con alita ya, tío Joder, la peña Qué gracioso Nosotros nos vamos a despedir por aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo, pues, iniciaremos sí. Seguiremos ahí con las misiones de entrenamiento Tampoco sé dónde cambiar el de este todavía Pero bueno, en el siguiente vídeo, pues, lo descubriremos Aquí nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así ya sabéis, darle botón de like, comentar y suscribirse al canal si no lo estáis. Que ayuda bastante. Así que muchas gracias a todos. Y lo dicho, si alguien se quiere apuntar aquí a una batallita de mecha, pues que lo diga. Venga, piñita, un solito para todos. Cuidarse mucho. Bye.